¿Qué pasa, peña? Qué ganas tenía de veros. ¿Cómo lleváis la desescalada? Sienta bien volver a salir de nuestro zulo, ver de nuevo a los colegas y volver a nuestras asos. Aunque ahora, con tanta mascarilla y medidas de seguridad, parezcan más una farmacia que un club social. Ha estado duro el tema, ¿eh? Eso sí, por lo menos nuestras pequeñas han tenido todos los mismos del mundo y los más despiertos seguro que enfrentan el verano con las despensas llenas. ¿Os gustaría ver el fruto de mi cuarentena? La verdad, yo no me he podido resistir y en cuanto pude me hice con una de las semillas de Chocobang, una de las nuevas incorporaciones al catálogo de Delicious Seeds para este 2020. Chocobang es un híbrido 70% sativa que está compuesta 100% de genética proveniente de California. Es un cruce de su conocida y afamada Apalachian Kush con un clonélite de Chocolope, muy diferente a las selecciones de Chocolope que podemos encontrar en la actual escena canábica. Destacan sus notas a café dulce metálico de limón con fuertes matices terrosos y petricor, pero también destaca y mucho por su enorme capacidad de producir largas colas llenas de abundantes flores cubiertas de un manto de resina. El nivel de THC en esta planta es muy elevado, por encima del 26%, y su efecto es eufórico y muy prolongado en el tiempo. Chocobán es una auténtica pasada, desde luego una variedad que dará mucho que hablar esta temporada. Ahora, nos vamos a Colombia, donde nuestros amigos de Breeders han estado combatiendo los mitos y los bulos del cultivo de cannabis. Esas variedades que muchas veces aceptamos sin mayor comprobación. La literatura del cannabis predominante, pues que inunda las redes. Hablaba de que el cultivo de más de dos plantas en una maceta era perder el tiempo, no iba a alcanzar la producción de la misma planta sola. Y un montón de mitos, entonces estamos, este año estuvimos dedicados a, a contrarrestar muchos mitos que abundaban en internet del cannabis. Mitos de, relacionados con el punto de corte, con la forma de secar y de curar el cannabis, con el manejo de la humedad, con el lavado de raíces, que eso es pues algo que no se debería hacer porque ya sabemos que eso solo es un desperdicio de agua también pues como con el espacio que comparten las plantas. Entonces aquí se van a encontrar con plantas en donde hay hasta dos por macetas, grandes pues ya desarrolladas, o hasta tres en una maceta pequeña de cuatro litros. Entonces esa ha sido como parte de la tarea. Mostrar también que hay unas prácticas de cultivo basadas en la evidencia. Entonces es como un cultivo basado en la evidencia. Que la gente lo puede ver, y, y, y, y en las redes sociales se hace un seguimiento permanente. Entonces fue muy impactante mostrar todo este jardín que está cumpliendo hoy su día 30, desde el fotoperiodo 12-12, y subir la foto cuando no tenía ni un solo pelito, ni un solo pistilo. Entonces la gente quedó como 30 días todo esto, y plantas que hoy en 30 días ya están pasadas de cosecha, es decir, se debieron haber cosechado hace más o menos unos cuatro días. Aquí se puede apreciar cómo la planta ya está empezando a ponerse en mal estado, ya los tricomas cambiaron a un color muy, muy ambar. Y esta es una nueva genética, entonces, con esta nueva genética, lo que estamos acá también mostrando es cuáles son los ciclos exactos de la floración. Porque la floración, estábamos viendo que, se contaba muy mal. Entonces, cuando se le preguntaba a la gente ¿cuánto tiempo lleva de floración? Ah, 40 días, 50. Y solo contaban a partir de que apareciera el primer pistilo de la hembra, pues en este caso. Pero eso no se hace así, sino que uno cuenta es a partir de cuando pasan las plantas al fotoperiodo de la floración. Ahí es cuando se mira qué tan veloce es o qué tan rápido puede darse todo ese proceso pues, de formación del cogollo. Entonces, ya ha sido como parte de la labor de este año, un cultivo muy experimental como lo habían dicho en la nota anterior y, y un desarrollo genético pues ya muy muy evidente porque es un proceso de, de mejoramiento de estas variedades que se adaptaron perfectamente al clima colombiano, a diferentes pisos térmicos y este es el resultado, unos cogollos enormes. Y eso que nosotros no buscamos tampoco que, que el cogollo sea muy grande. Seguro que vosotros habéis aprendido un montón de cosas nuevas durante el confinamiento. Yo, por ejemplo, he aprovechado para informarme un poquito y me he pasado al vaporizador. Me he hecho con el nuevo Deka 2.0, un auténtico superventas en América Latina por su fiabilidad y precio más que razonable y que ahora también está disponible en Europa. ¿Queréis conocerlo? Vaporizar es la forma más saludable de obtener beneficios de nuestra medicina al evitar esa combustión tan poco recomendada para los pulmones que se produce cuando nos fumamos un canuto. Os presento el Deca 2.0 EVO, un vapo fabricado con metales de grado médico y alimenticio y que a diferencia de otros no contiene imanes por lo que no existe riesgo de toxicidad por neodimio ni por otros metales contaminantes. Este vaporizador está muy bien diseñado, fijaros en esta boquilla de grado médico con cuerpo de aluminio y su horno cerámico donde voy a poner mi cogollito además con un flujo de aire optimizado para producir más vapor. El Decahaze es muy fácil de usar, todo se controla con este botón. Si le doy cinco veces, enciende, ¿veis? A los pocos segundos, cuando deja de parpadear la luz verde, ya ha alcanzado los 160 grados centígrados, por lo que ya se puede vaporizar. Dispone de 4 temperaturas, Tres para hierbas secas, si pulso de nuevo el botón, la luz se pone azul, eso indica que está a 190 grados, y si la pulso otra vez, se pone roja, 220 grados. Volviendo a pulsar, aparece la luz blanca 265 grados para consumir dabs y concentrados que podremos colocar en este accesorio de Wax Ballet de cristal de cuarzo que ofrece la máxima pureza y biocompatibilidad. También dispone de este adaptador de Bong que se ajusta a la mayoría de las pipas de agua. ¿Veis? Una funda de silicona para protegerlo, fundas para la boquilla y un kit de limpieza son otros de los accesorios que vienen con el DKHaze. La carga de batería se hace con un cable de USB así, y es relativamente rápida. Una experiencia pura en cada calada, sin humos ni cenizas ni olores desagradables, es discreto y apenas pesa 95 gramos y cabe cómodamente en el bolsillo. Su mantenimiento es muy sencillo, solo debes vaciar el horno cerámico y utilizar el cepillo de limpieza y estará siempre listo para brindarte las mejores sesiones de vapor puro en cualquier momento. Si tus hierbas dejan algún rastro de resina sobre la superficie del hornillo, con un bastoncillo de algodón húmedo el alcohol quedará como nuevo. Ahorra dinero y aprovecha hasta un 95% más el poder de tus hierbas y extracciones, usando menos material para el mismo resultado. Y no olvides que el DKGIS 2evo está fabricado con materiales biocompatibles, lo que significa que tienen la cualidad de no alterar ni contaminar la pureza de las hierbas que utilices en él. No son tóxicos o dañinos, ni causan rechazo inmunológico. Está aprobado por la FDA, Foods and Drugs Administration USA, cumple con los más altos estándares de calidad certificada por la Unión Europea y tiene garantía de por vida. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que mientras estamos en cuarentena podéis encontrar nuestros vídeos en la web, en Vimeo y en otras plataformas. ¡Hasta pronto!